Proyección Antioquia Proyección Antioquia desde el municipio de Guarne a pocos minutos de la ciudad de Medellín Invitarlos a todos ustedes para que disfruten este 26 de septiembre En el horario de 6 a 6 y 30 de la tarde en Cosmovisión Proyección Antioquia Domingo 6 pm canal American Flowers Cultivando mejores hortencias desde Guarnia, Antioquia para el mundo American Flowers 444-4562 American Flowers Corporación Servicios de Fe Reeducando y reintegrando seres nuevos Porque siempre... Hay una esperanza para superar las maldiciones. Autopista Medellín-Bogotá, 530-2052. de